¿Qué es SCP-1561 de su majestad? SCP-1561 de su majestad es una corona de oro con diversas incrustaciones de gemas preciosas, la cual tiene el efecto memético de que cuando es colocada en la cabeza de una persona singular, el resto de personas que la observen lo verán al coronado como un rey, la máxima autoridad que hayan visto y comenzarán a cambiar su estilo de vida, volviéndose campesinos, caballeros o eruditos, dependiendo de su estatus social al momento de ver la corona, además de referirse a ella siempre como SCP-1561 de su majestad, siendo un peligroso objeto memético e infopeligroso,